Cuando empiezas a valorarte, estas tres cosas te pasarán. En muchas ocasiones nosotros como seres humanos, como personas, como hombres o en tu caso como mujeres regularmente estamos muy expuestos a entregarnos a personas que no entienden lo que, lo que valemos no son sensibles a las personas que nosotros somos y constantemente nos están haciendo daño con sus actitudes con sus palabras, con sus formas de comportarse, con la manera como nos tratan y lo cual lleva a que nosotros tengamos que sentirnos validados, sentirnos minimizados y por lo tanto olvidados. Lamentablemente muchas veces nosotros con tal de ser un poco más abiertos dejamos que la gente incluso transgreda nuestras libertades y en el acto en el acto se aprovechen de nosotros y con ello terminar siendo heridos y lastimados. Por eso cuando tú empiezas a valorarte, cuando tú empiezas a realmente defenderte frente a los demás tres cosas te van a pasar y hoy te quiero hablar de esas tres cosillas, de esas tres cosas que van a suceder cuando tú te empiezas a valorar. Pero antes de empezar quiero pedirte que una vez que hayas visto este video, hasta el final me dejes el emoji, me dejes el emoji de un corazón rosa, de esa manera sabré que este video te ha encantado y por supuesto te invito a que te suscribas a este gran canal y también veas mis otros canales Impacto Viral donde hablamos predominantemente de amor propio y visites el blog billifers.com. Así que empecemos. Valorarte no solamente es acerca de decir cosas bonitas sobre ti frente al espejo y decirte, ay, qué linda soy, qué lindo soy, qué guapo estoy, sino que realmente implica una, una, una forma de vida que realmente genera bienestar. En muchas ocasiones tenemos que entender que nadie, nadie va a defender mejor nuestros intereses que nosotros mismos. Adoptar esta postura de defender Nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras elecciones es muy importante aún con la gente, con la cual nosotros deberíamos tener buena afinidad, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un, mar, un marido, un hijo, una hija, una abuela. Te comparto esto rapidito, recientemente me di a la tarea de dejarme crecer el pelo para ponerme dreadlocks o rastas, y bueno, la primera antagonismo que yo noté fue por parte de mamá que me decía, hombre, esto, esto se ve mal porque lo ha asociado con personas vagas, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, es algo con lo que yo me siento cómodo y quiero hacer, y se lo dije, ¿sabes qué? Es algo que quiero hacer, y ya. Muchas veces nosotros también cuando vamos a empezar a valorarnos también tenemos que aprender a defender nuestras decisiones, defender nuestros deseos, defender nuestras elecciones, defender nuestros colores y nuestra identidad, aun cuando esto suponga que las personas que deberían apoyarnos lo hagan. Eso es parte de valorarte. Pero cuando tú ya empiezas realmente a valorarte, a realmente a tener conciencia de ti misma, de ti mismo, Tres cosas van a pasar. Tres cosas te van a suceder cuando tú empiezas a valorarte. Número uno, la gente empieza a respetar tu trabajo. Tristemente las personas se mueven en dos polos. A veces sobrevaloran su trabajo al punto de que le ponen un precio ridículamente alto o lo, o lo ponen demasiado bajo, tan bajo, que al final terminan castigados trabajando por poco. En muchas ocasiones las personas son víctimas de jefes abusivos que se aprovechan de la benevolencia del trabajador, de la benevolencia de esta persona y concretamente le exprimen sin importar que él tenga familia, que tenga una vida y al final pues él saca partido. Cuando tú te valoras y cuando tú realmente entiendes la justicia detrás de entender lo que vale tu trabajo, de lo que vales tú como persona, automáticamente la gente también lo va a entender y al final va a comprender que cuando tu trabajo está siendo valorado, la calidad del trabajo en sí mismo va a ser mucho mejor. Por lo tanto, cuando tú empiezas a valorarte a ti mismo, a ti misma, vas a notar que la gente ahora valora el trabajo que tú haces. Lo va a estimar, lo va a admirar y lo va a halagar. Número 2. Respetarán tu tiempo. En muchas ocasiones nos tocará defender nuestros intereses frente a muchas personas y lo que es más cruel y duro, y esto lo hablo desde la perspectiva de hombres. Uno a veces invita a salir a una chica y lamentablemente ella se da el rogar, no llega a la hora que debe llegar, o nos deja plantados, o constantemente hay que estar detrás de ella para siquiera que nos dé 30 minutos de su tiempo. Cuando nosotros estamos en esa posición de estar rogando tiempo, de no valorar que somos personas que merecemos un espacio, lo que va a pasar es que la gente igual nos va a quedar mal. ¿Qué va a pasar cuando nosotros dejemos de ser esa clase de hombres? Cuando dejemos de ser esa clase de mujeres, pues concretamente esa chica con la que queremos salir va a comprender que nosotros no somos su juguete, con lo cual ella tendrá que tomar dos elecciones o dos probabilidades o dos posibilidades. O realmente toma en serio lo que estamos haciendo o simplemente se va de nuestras vidas. En última instancia recomendaría siempre que pasara lo segundo. Por supuesto valga la redundancia porque al final cuando ella se va da lugar a que personas valiosas lleguen. Y yo te entiendo, entiendo muchas veces que para uno de hombre es difícil porque uno de hombre no siempre tiene tantas posibilidades y por lo tanto tiene que conformarse con lo que llega. Sin embargo, sin embargo, cuando tú te valoras, ya no vas a tolerar esa clase de tratos y lo que va a pasar es que la gente va a empezar a valorar tu tiempo, incluso aquellas personas que tú jamás creíste que fueran capaces de hacer tal cosa. Como mujer también te va a pasar lo mismo. A veces quieres salir con una amiga, quieres salir con un compañero de trabajo y este termina por dejarte plantado. Cuando tú empiezas a defender tus intereses, empiezas a realmente a valorar tu tiempo, a decir, tengo una agenda, haces un plan y dejas que la gente se integre a ese plan, automáticamente permites, haces que de alguna manera las personas comprendan el valor de tu trabajo y concretamente Comprendan el valor de tu tiempo Y lo respeten ¿Por qué digo de tu trabajo? Porque tú al momento de ir a una cita Con un amigo, con una amiga O con un chico que te pretende Vas a arreglarte, vas a ponerte guapa Vas a ponerte muy atractivo Y al final que la persona venga y te plante Pues es muy malo Pero cuando esta persona comprende Que no puede jugar con tu tiempo Ni el trabajo que supone Llegar presentable a la cita Al final va a tomar esa responsabilidad de decir, bueno si le fallo a esta persona seguramente jamás la vuelvo a ver más es muy importante que tú respetes tu tiempo, establezcas un horario de tal hora a tal hora voy a estar y es la hora en la que me pueden encontrar lo más ideal, cuando tú valoras tu trabajo lo que vas a hacer es hacer un plan de vida vas a hacer un plan de trabajo vas a hacer un plan personal hoy voy a ir a esquiar por ejemplo, hoy voy a ir a hacer jet ski, voy a ir y voy a a rentar una moto acuática y me voy de las 8 de la mañana para las 10 voy a estar ahí si tú amigo o amiga quieres aparecerte puedes venir conmigo te invito y puedes llegar a la hora que tú quieras mi tiempo mi vida y mis planes no se van a detener solamente porque a ti se te pegue la rechingada gana de no llegar esa es la actitud. Cuando tú, tú haces tus planes, cuando tú te enfocas en ti misma o en ti mismo y estableces tus horarios, la gente los va a valorar. Si llegan bueno, si no llegan bueno, tú no te vas a detener por ellos. Tres, cuando tú empiezas a valorarte, van a respetar tus sentimientos. Ya no es solo tu tiempo, ya no solo es tu trabajo, sino que realmente, realmente la gente va a tener conciencia de que contigo no se debe ni se puede jugar. No se te puede decir mañana llego y no llega. No se te puede decir te amo y no ser coherente con lo que se está diciendo. A cada palabra le acompaña un acto que lo respalda. Por lo tanto, las personas, el chico con, lo que con el que sales, tu marido, tu pareja, va a entender también de que debe respetar tus sentimientos, tus emociones y asociadas a esas, tus decisiones. Por lo tanto, va a tomar decisiones tomándote a ti en cuenta. Llegar a este punto en que la gente te valora, llegar a este punto en que la gente realmente te trata con respeto, dignidad, empieza primeramente a que tú, tú, misma, tú mismo empiezas a tratarte con ese respeto que te mereces. Por lo tanto, haz planes que no dependan de nadie. Si Juanito, Juanita, fulanito, fulanita no llegan, a ti eso no te, no te incomoda, no te viene ni te va. Tu vida continúa como un tren. Quien se quiera subir, que se suba. Quien no, que se quede en la estación y espere el próximo tren. Pero tú, concretamente, haz tus planes. Valora lo que vales, valora lo que eres y valora lo que sientes Así, si este video te ha gustado, te ha encantado Por favor déjame el emoji de un corazón rosa en los comentarios Y lo que es más, por favor, te pido, te pido Que compartas este video y te suscribas a este tremendo canal Ya somos más de un millón de suscriptores Así que forma parte de esta gran comunidad Este fue tu amigo Marco y te dejo otro tremendo video En el, último, en el primer comentario de este video Un abrazo